Bueno, ya saben que yo soy físico por casualidad, ¿verdad? Porque no soy bióloga. Y eso significa que yo veo estas estos herramientas desde otro punto de vista bastante más simple. Así que, así que lo que les voy a enseñar es muy simple. ¿No? Eh, los que han tomado clase conmigo van a ver qué es simple. ¿no? Eh, en algún momento este, el doctor Octavio Rojas y yo eh, platicábamos sobre esto de los algoritmos y mi concepto algorítmico que es la programada que está detrás de estos softwares que ustedes usan siempre ha sido el de una receta, tampoco soy informática, he venido a programar a tiendas ¿no? pero, pero programar es una cosa de recetas y entonces la idea de esta presentación es, yo le platicaba a Octavio, pues una receta y ver qué sale de esa receta, digamos, ¿no? Medio esbozar la receta y ver qué sale en la receta. Y entonces, el doctor Octavio se le ocurrió ponerle el Masterchef a la presentación, ¿no? Porque se va a tratar algo así como de recetas. ¿no? Entonces, de eso se trata un poco. Realmente estoy viendo los, los algoritmos famosos. Seguramente hay 20 más que no están aquí en la presentación. Yo diría que los más, los que más han usado y luego este se apagó su no este, eh, en algún momento entrará vale. bueno esta, esta plática en algún momento la, la preparé para para Ecuador así que lo que van a ver son datos de Ecuador vale. entonces eh, ahí está entonces nada más para ponerlos en contexto ustedes ahí está todo el país con sus eh, límites eh, su, su limitación en provincia, eh, el modelo digital de elevaciones para que entendamos la cordillera de los Andes que lo cruza, ¿no? Al centro. Eh, y luego, pues hago un zoom en esa parte solamente para que veamos el pixel, porque a mí me gusta llegar al, al pixelito, no al cuadrito. Es mi manía. Y les dejé esta referencia a la gente de Ecuador, pues, para que tuvieran una idea de, de la dimensión del tamaño del pixelito, porque yo no lo veo ahí, ¿no? O sea, Todavía ahí no alcanzo a ver el píxel, pero cuando se le hace un zoom mayor, ya se ve el cuadrito. Y estas son cosas que para ustedes ya son muy familiares, pero a mí me encanta ver los numeritos. Este es el WorkClean, este de temperaturas, que va que es de temperaturas en grados centígrados por días. Le vuelven a ah, este es el de precipitaciones. No más voy a usar esas dos eh, capas, la de precipitaciones y la temperatura. Y ahí vemos los pixelitos Y este va de, en esa pantalla, creo de 607 a 3526, bueno ahora le vuelvo a hacer otro zoom porque a mí me gusta llegar al nivel de pixelito y ya los pixelitos ya son grandes ya se ven más amplificados ¿no? ese es el, el que ustedes usan de aproximadamente un kilómetro y eh, también nada más puse las referencias para que la gente de Ecuador se dé cuenta pero a mí ya saben lo que me importan son los numeritos ¿no? entonces debajo de cada colorcito de los que estamos acostumbrados pues están esos numeritos de tal manera que eh, este píxel corresponde justamente a este píxel que está aquí. Y así yo puedo hacer algo así como el 150,890. Lo digo al revés porque este me gustó para el eje X y este me gustó para el eje Y. ¿no? Entonces, imagínense cuántos pares, cuántos pares así 150, 890, otro par eh, 165,958... ¿Cuántos pares puedo tener de aquí? Y imagínense lo en Quito. O sea, miles. ¿No? O millones, millones. Seguramente millones. Porque va a ser de más de mil por mil celdas. Eh, seguramente que Ecuador. Bueno, cuando yo ya grafico esos millones para todo Ecuador, quité todo lo que no era Ecuador. O sea, Colombia, todo no está. O sea, yo nomás enmascaré Ecuador y cada pixelito, pues ahí está, es un puntito aquí. ¿Esto les queda claro? Pues ahí está toda la gracia. Ven, aquí está toda la gracia. Entonces, eh, el tamaño del eje de la precipitación y el tamaño del eje de las temperaturas fue lo que me escupió R cuando le metí esos millones de parejas X, Y, temperatura, coma precipitación. ¿no? Y, y yo dije, bueno, eh, nada más voy a trabajar en espacio climático bivariado porque... Ver todas esas variables que ustedes usan, 7, 19, pues, cuando No se puede, ¿no? Y 3, 3 tendría que estarlas así como manipulando así, ¿no? Entonces, mejor 2 para que sea facilito. Pero espero que ustedes hagan el esfuerzo arriba mental de, de ver y qué pasaría en 3 y luego hasta, ya no ver, pero por lo menos suponer, lo que pasaría en N, en las 7 o 19 capas que ustedes están manejando Yo nomás voy a dejar 2, ¿no? Entonces, ahí está Ecuador. Yo le llamo el fantasmita corriendo porque así me lo imagino yo, ¿no? El fantasmita corriendo. Y eh, hice eh, un trabajito adicional sobre esos puntos, solamente para que se dieran cuenta que no es tan uniforme como uno cree. O sea, imagínense hacer esto para todo el mundo. Yo creo que lo van a hacer sus computadoras. Fácilmente lo van hacer, ¿no? Estas computadoras de ahorita aguantan el work clean del mundo seguramente. Si la mía lo aguanta, la ustedes también. Y, pero uno diría, es que aquí parece igualmente negro que aquí, ¿no? Porque el puntito está choncho. Si el puntito lo hago eh, extremadamente delgado, o sea, súper diminúsculo, vamos a ver que ya no, la densidad de puntos en esta región no es la misma. Eh, y, bueno, esta es rápidamente una manera de ver que aquí está muy denso. O sea, esa nube climática que tenemos ahorita bivariada pero que en tres dimensiones se si la pueden imaginar en este espacio va a haber puntos donde esté como concentrado, ¿no? y otros puntos uh -huh. donde haya menos densidad. Eh, nada más por ociosa me puse a ver eh, cuántos píxeles había de Ecuador en este pedacito amarillo que es en este espacio la cuarta parte de área que este, ¿no? y hay un por diez más, ¿no? al menos. Uh -huh. O sea, que de aquí a aquí, si yo hubiera hecho el mismo tamaño, habría como un por 40 de densidad. 40 píxeles, eso es como 40 veces más. Muchísimos. O sea, casi todo Ecuador está en ese lugar. Bueno, luego me tomé esta ave, de verdad, me metí al Google y dije, este, ¿cuáles son los animales más típicos de Ecuador? Las aves salen. Ahora, enséñame aves. Y entonces fui viendo, esta está bonita. Esa. Así me la agarré. ¿No? O sea que no, no va a haber ninguna biología hoy. Digo ahorita, ¿no? Al ratito con el doctor. <risa> ok, entonces me agarré, sabe, porque está muy bonita, muy simpática, es, creo que es un carpintero ahora. Y me tomé sus datos de esas dos bases de datos, sus eh, puntos de presencia. Y aquí están. O sea, igual solamente filtré los de cuatro ¿no? no puse ninguno otro. Hay seguramente hay más, pero nada más puse los de, los que estaban encima de cuadro. Y me tomé a la tarea nuevamente de para cada punto de esos tomar su X, Y, o sea, su temperatura coma su precipitación, ¿no? Que es algo que rápidamente en un SIG uno puede hacer, ¿no? Para cada punto de esos, absorber su temperatura y su precipitación de los frastes de esas dos capas, que es la bio 1 y la bio 12 de World Clean. Eh, y ya que tengo esa. ¿Qué eran? Creo que eran. 270 puntos o algo así Ahí no parecen, pero es que hay, a veces hay unos encima de otros no Pero ya que los tengo Los pongo ahí Y lo que hice fue poner a Ecuador en grisecito Nada más para que se den cuenta Dónde estaban Situados ahora en lo que le pueden llamar El espacio climático O, ¿cómo le llaman? Ambiental o ecológico ese, ¿no? En este caso, pues climático Pues me agarré dos barreras climáticas Pero podrían haber sido otras no eh, y a eso es a lo que yo le llamo los ingredientes para cada receta, o para muchas de las recetas, a lo mejor no para todas, pero sí para muchas, ¿no? Y como todo en la vida, el buen platillo significa que tengan ingredientes de buena calidad. Y cuando hablo de buena calidad, bueno, ya, con sus profesores de nicho seguramente han discutido y rediscutido este asunto, ¿no? Que eh, eh, si el punto fue identificado, que si estaba en la posición donde tiene que estar, que. Pero también cuando se habla de calidad de los rojos, también se debería hablar la misma dureza de la calidad de los grises. ¿No? O sea, ¿cómo se obtuvieron los grises? Este, ¿Fue por interpolación? ¿Pusieron ahí un termómetro y lo midieron? ¿No? ¿Cómo está el asunto de la calidad de cada punto gris, igual que de la calidad de cada punto rojo? Pero si ustedes me aseguran que esto es de extrema calidad, pues ahorita van a ver lo que entregan esas cajas negras. ¿No? ¿Qué, qué van a ser? Entonces, ya que tengo el, el, Ah, bueno, esto no me fue para divertirme. Para que, medio, para que medio vieran cómo estaba la distribución, ¿no? Entonces, ese punto es el promedio de temperaturas y de precipitaciones para todo Ecuador, y estas rayas es el tamaño de su desviación estándar, nada ¿no? más es para que tuvieran una idea, y este nada más es el de los puntos rojos, ¿no? Medias y, y precipitaciones. Entonces, rápidamente se ve que a esa ave le gustan las temperaturas un poquitín arriba de la media de todo Ecuador, pero en precipitaciones le encantan las precipitaciones, eso es lo que yo diría. Bueno, pero como no sé nada de biología, dejemos a la bipa. Entonces, bueno, ahí están los ingredientes con su base y su Y empezamos con el primer chip que es un chip eh, viejito, pero que todavía todo el mundo usa, ¿no? Y que se llama Bioclip, ¿no? ¿Qué es lo que hace el chef Bioclip? Aquí casi no se llega a ver Ecuador. Se ve poquito, ¿verdad? Sí se ve un poquito de Ecuador, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo que hace el chef Bioclip? Bueno, pues agarra y hace un histograma de temperaturas. Por cierto, que todas las figuras que están aquí no son, fueron figuras que me escupió el R o el Art Map o algo de eso, ¿no? Ahora sí que no son mías, no son, no son figuras este, manipuladas en Corel, pues, ¿no? O, del, o de la Internet, fue como salió, ¿no? Y este así fue como salió el histograma de todas las temperaturas. O sea, me tomo las 270 temperaturas y, pues, el R me genera eso. Y, entonces, el Chet Bioclean diría, pues, ¿por qué no me tomo nada más el 90% interior? Eh, le quito las, algunas colas, o no bueno, se las quito, ¿no? Eso ya cada usuario decidirá si o no las colas de ese histograma, ¿no? eh, o, si, o si le gusta quedarse con más intervalo. Esta decisión es crucial porque, de alguna manera, ustedes están diciéndome que a esa ave le gustan mucho estas temperaturas, ¿No? Bueno, lo mismo se hace con precipitaciones, ¿no? Hacemos para los, todos los puntos rojos, me agarro todas sus precipitaciones y hago su histograma y me entrega eso y yo parsimoniosamente dije, si aquí le quito el 1, 5% de cada cola, ya me pasé por estarle picando a ti y demás. Bueno, lo que hace el chef Bioclim es muy sencillo, dice, simplemente continúa esas líneas azules hacia abajo, ¿No? Y esa región interna que te queda aquí, esta, eso es a lo que le voy a llamar el nicho de la especie. Entonces, obsérvese, ¿eh? obsérvese que quedaron algunos puntos rojos afuera, ¿no? Y esos puntos rojos, pues ahí sabrán ustedes por qué los dejaron afuera. A lo mejor eran nichos que nada más estaban ahí paseándose, ¿no? Este, buscando opciones para irse a vivir con el cambio climático, yo no sé qué hacen estos puestos acá afuera, pero eso es lo que hace Bioclim, si usted, y, y si ustedes restringen mucho más esta, estas líneas, o sea, si le quitan más de las colas, ¿verdad? evidentemente están dejando más puntos rojos, afuera, ¿no? Uh -huh. A ustedes sabrán sus razones de por qué lo hacen. Ahora, solamente para jugar, entonces primero, el Chimbioclim hace rectángulos, ¿no? Eso es lo que hace, en el espacio eh, bioclimático o ambiental, hace rectángulos, y entonces, la pregunta es, ¿y qué pasaría si en vez de dos le pongo tres variables? ¿Qué esperarían que pasara? ¿No? ¿Qué figura me quedaría? Prismas. ¿No? Algo como eso. Prismas. Bueno, pues, si se van a la 19 a la dimensión de la bioclip, o a la octava, depende de cuántas variables le metieron a su bicho, pues estamos hablando de hiperprismas. Así les digo yo, ¿no? O sea, prismas de enésima dimensión. Eso es lo que está haciendo Biotrín. Rectangulitos, prismitas o hiperprismitas. Eso es lo que hace Biotrín. Ahora, solamente para, para que regresemos a esa, a esa imagen que nos agrada ver, lo voy a pasar esto a la parte geográfica. O sea, to, esa mancha azul, ¿qué parte correspondería otra vez en Ecuador? ¿No? Y eso es lo que a veces le entregan a ustedes los programas. no Les entregan esta parte. Ya que decidieron los umbrales, a, cuál es la parte azul y cuál es la parte gris, ¿no? Y ahí se ve claramente, ahora aquí no los puse rojos, los puse blancos, pues no sé, me puede? Sí. Este, sí. decidí que eran blancos. Estos mismos puntos que quedaron fuera, pues estaban quedando fuera en el, en el espacio bio, eh, climático ¿no? o ambiental, ecológico, etcétera. Ok, entonces vayámonos. Ya entendimos ahora lo que hace el chef Bioclim. Ahora vamos a ver lo que hace el chef Domain. Vamos a ver, ¿Vale? Eh, otra vez los ingredientes, aquí tenemos Ecuador, aquí tenemos a las presencias de, de algún bicho, eh, con raíces o con patitas, o con, o con, o con este, ¿cómo le llaman? Letras. ¿Los plagenos? ¿Cómo le llaman a los protozoarios Silios, esos sí Dios santo, qué cultura de la vida. Bueno, este, ¿qué es lo que, qué es lo que en lo que se basa el Chef Domin? ¿No? Domain dice, vamos a inventarnos una, un índice de similaridad, eh, de qué tan similar es este punto gris a este que está aquí, ¿no? Porque al final de cuentas los rojos son los que me dicen que le gusta la especie, ¿no? Los rojos es lo que le gusta a la especie. Y entonces el índice de similaridad de alguna índice de similaridad me tendrá que decir qué tan parecido es este gris respecto a este rojo o algún rojo, porque este gris lo puedo comparar contra este rojo, contra este, contra este, contra este, contra este. Yo este gris lo puedo comparar contra estos 200 rojos, ¿no? Y digo, bueno, vamos a suponer que puedo compararlo contra todos los rojos. ¿A cuál se parece más? Y esa es la similaridad que le voy a poner a ese punto gris. ¿Vale? Entonces, cada punto gris va a tener un valor de similaridad. La similaridad más... Eh, la más, la más eh, alta, la similaridad más alta con cualquiera de los rojos, pero tuvo que calcularlo para todos los rojos. Un punto gris, nada más vean el, el problema de cómputo, que ahorita esto ya está sobrepasado, pero vean el problema de cómputo. Un punto gris lo tiene que comparar contra los 200 rojos y decide a cuál es más similar y esa similaridad se la pone a ese punto gris. Otro punto gris, el que sigue contra todos los rojos, y el que sea más similar, ese lo pone el punto gris. ¿Sale? Ahora ajá perdón, la similaridad es la distancia hacia el punto rojo o ahí voy, ambiental. ahí voy acá está. acá está la similaridad este, a ver qué tanto me parezco, qué tanto se parece este punto a este punto de acá una manera de hacerlo es calcular las distancias Alguna clase de distancia, por ejemplo, la euclidiana. Aunque si yo hablo aquí de euclidiana, euclides viene y me horca. Les voy a decir por qué me horca. Porque aquí estoy en grados centígrados y acá estoy en milímetros. Y entonces va a decir, ¿cómo? ¿Cómo que x, 2 menos x, 1 al cuadrado, más y 2 menos x, 1 al cuadrado, naranjas, más manzanas, da peras al raíz cuadrada de peras, a plátano, ¿no? Entonces, este... Pero si ustedes corrigieran, si ajustan la distancia euclidiana... La distancia euclidiana es una buena manera de, de medir qué tan lejos estoy y entonces qué tan ser, qué tanto me parezco sería el inverso de una distancia. Uh -huh. Y tenemos dos operaciones matemáticas para calcular eso, la resta y, la, y el, el recíproco. ¿no? Uh -huh. O sea, tenemos al menos dos operaciones matemáticas para decir si estoy muy lejano significa que no me parezco. O sea, la similaridad es baja para distancias grandes. Uh -huh. ¿No? Uh -huh. Bueno, Tomé particularmente usa una distancia que se llama la distancia de Gowell no usa la euclidiana no, pero igual se podría, ahorita lo vemos que pasaría por la euclidiana, pero en principio vemos la distancia de Gowell la distancia de Gowell, aquí está escrita y nada más le puse G para indicar gris y R para indicar rojo ¿no? uh -huh. y entonces dice tómese el punto gris y réstele el punto rojo, bueno en realidad uno lo tiene que hacer temperatura menos temperatura, precipitación menos precipitación. O sea, la I son dos capas en mi caso, ¿no? Porque es nada más precipitación y temperatura. Pero si ustedes tuvieran 8, pues serían, pues reste de ocho en ocho ¿no? O sea, imagínense por un momento que uno de estos puntos, en vez de tener dos coordenadas, tuviera 19. Digo 19 para que me entiendan lo de las capas de la núcleos, Es como un espacio ¿no? de posibilidades, es 19. No, esas 19 son sus variables, estas bioclimáticas que usan, ¿no? Que yo no estoy usando dos capas, dos rasters, ¿no? Ustedes usan 7, 19, digo yo, ¿no? 22, no sé cuántos usan, un montón. Bueno, entonces imagínense que tengo un punto gris, un punto gris en este espacio, en realidad tendría 19 valores, este, uno para precipitación, otro para temperatura, otro para la bio 5, otro para la bio 29, otro. ¿Les queda claro? Un punto rojo, pues igual. Tenía bio 1, bio 2, bio 3, bio 4, bio 5. Entonces tengo un conjunto que yo puedo agarrar, resten estos dos, saquen el valor absoluto. Resten estos dos, las dos, bio 2, valor absoluto. Resten estos dos, valor absoluto. ¿No? Y ya que tienen todos los valores absolutos, dice, eh, no, no está fácil. Dice, divida cada uno de los valores absolutos, cada uno, entre el rango de la variable, y ahí es donde está el truco, porque resulta que si ustedes restan estos dos precipitaciones y lo dividen entre el rango que hay en Ecuador de precipitaciones, o sea, la diferencia, la, diferen... la diferencia entre este punto que es el que menos llueve y este punto que es el que más llueve, no pues les va a dar un rango de. No sé, 4,000. La diferencia entre el máximo no es el mismo, 4,000 milímetros. Entonces, si ustedes restan las dos precipitaciones y lo dividen entre 4,000 milímetros, adiós los milímetros, ¿no? Y luego restan las dos temperaturas y lo dividen entre el rango de las temperaturas, y adiós las temperaturas, ¿no? Digo, los grados sentidos Y luego restan, este, restan otra cosa que restan. las presiones atmosféricas. Eh, milivares, ¿no? Milibares. Y restan otros milivares y divide entre, la, entre el rango de, en milivares y adiós los milivares. Justamente este cociente lo que hace es que me cancela las unidades. Y entonces ya puedo yo sumar. ¿Ve? Entonces, este es un truquito y hay otros truquitos como divide entre el máximo, como llévelo del 0 al 1, como este, divide la desviación estándar o la estandarización esa que le gusta Enrique de restele la media y divide entre el sigma. Pero siempre esa división es las uh -huh. unidades, y ahora sí pueden sumar, cosas a una distancia, uh -huh. en un espacio así como este, ¿no? De, de ejes de diferente naturaleza. Entonces, es bonita uh -huh. esta distancia. Para el que le interese, es, esta distancia ahorita está aplicada numéricamente, pero si leen este artículo, esa distancia se puede implementar incluso para varias categorías. ¿no? Entonces al que le interese, le de hecho, uno ojo a esa distancia también. Bueno, ya que tengo la distancia, pues ya la similaridad lo hace a través de la resta, ¿no? Uno menos la distancia. Ya les dije que pudo haber sido a partir de una resta o pudo haber sido a partir de hacer uno entre la distancia, en fin. O sea, que cuando crece, disminuye una, ¿no? Cuando crece la distancia, este, disminuye la similaridad, ¿no? Menos distancia, más, más similares. Y ya, con eso, ya me entendieron cómo voy a calcular la similaridad de cada punto gris, ¿verdad?, entonces, ahora resulta que, eso es muy, relativamente sencillo ponerlo en R, no es una fórmula complicada, así que este, se la puse y le dije, ahora píntame todo lo gris de acuerdo a ese índice de similaridad. Y me da estos valores que van, bueno, la paleta de color, confieso que me la saqué el arma porque son muy bonitas, y entonces, o son más fáciles, más que bonitas son más fáciles de construir, este, de punto 74 a 1 va el índice de similaridad, ¿no? Y entonces, fíjense el, el, el color. Cuando está en grisecito, rosita, es poco similar. Y cuando está en los verdes, ya es muy similar. ¿Concuerda ¿con, con lo que tengo en la cabeza, no? Estoy muy cerca de los rojos, estoy muy verde. O sea, estoy muy, soy muy similar a los rojos, ¿no? Y... Pero lo que es lindo de este es que parece que está generando rombitos, ¿verdad? Sí. Genera rombitos porque la función valor absoluto es así, miren, ¿no? Uh -huh. Si alguna vez han visto una parábola es así, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, pues la función valor absoluto son picos. Entonces no es de esperarse que, usando la distancia de Gower, que trae ese valor absoluto, me den estos como picos, ¿no? Como rombos. Ahora, ¿qué pasaría si esto... Me lo llevo a tres variables. ¿En qué creen que se convertirán esos rombos? Pues, ¿cómo ya no. Yo les llamo diamantitos, ¿verdad? Yo les llamo diamantes. Y si me lo aviento en la 23 dimensión, en la 19 Hiperdiamantes. No, para nada, no tiene nada que ver con eh, Hiperdiamantes, ¿verdad? Ya saben cómo le voy a llamar, hiperdiamantes, ¿no? Hiperdiamantes. ¿Ven qué fácil que aprendan la matemática? Es bien fácil. Ahora, todavía no he ido al concepto de nicho, pero ya está muy fácil el concepto de nicho, porque entonces simplemente fijo un umbral aquí, ¿no? En la paleta de similaridad y le digo, aquello que sea más similar a punto .979, eso es nicho. ¿No? Entonces yo me fijo un umbral... Un numerito para el cual, si estás por, es como una reclasificación, sí. recl sí. en armar, ¿no? Uh -huh. Si estás por arriba de este valor, me lo haces azul, y si estás por debajo de este valor, me lo haces gris, ¿no? Uh -huh. Entonces, habiendo hecho eso, ahí está, ¿ve? Me generé una paleta de color muy really vulgar que dice, si domain va este punto 74, o sea, lo mínimo que me dio, y punto 98, ponlo en gris. Si estás por arriba de punto 98, ponlo en azul, eso es nicho. Eso es nicho para el domain, ¿no? Uh -huh. No se quedó ni un punto fuera. A todo dar. Pero los picos, a ver, a ver, ustedes explíquenme si los animales son punteados. Bueno, o sea, si su comportamiento climático se puede explicar a partir de cosas que acaben así como en picos, ¿verdad? Si ustedes hubieran usado una distancia euclidiana, ¿la recuerdan? Se la dije hace rato. X2 menos X1 al cuadrado menos 2 Tiene un cuadrado y una raíz cuadrada. ¿No? ¿Saben qué hubiera pasado con esos rombitos? ¿Eh? Si hubieran hecho circulitos. Los cuadrados son circulitos. Si hubieran hecho circulitos y parecerían buffers. En vez de rombitos que se van abriendo de colores, parecerían circulitos que se van atenuando. ¿No? No sé. como, si como isolíneas sí. sí. vamos a decir isolíneas porque curvas de nivel somos para la topografía pero, sí, pero como, como isolíneas sí. como isolíneas que se van ampliando ¿no? entonces eh, ya sería más suavecito el, el entorno ¿no? y si usan otra distancia famosona por estos, por estos eh, cursos que se el llama no, Mahalanobis, ¿no? igual puedo agarrar la de Rao y yo hasta a veces digo la Lagraviana ¿No? Ah, para el que no sepa, sí. yo me he pedido la grave, ¿no? entonces agarremos la distancia de la grave. No, la de Majalanovis. ¿Qué hubiera pasado si uso Majalanovis? Me ve de Google, ¿no? Y la corrijo y la... quién sabe qué, ¿no? La de Majalanovis son elipses. Uh -huh. Ese es el concepto de la distancia de Majalanovis. Entonces me hubiera salido elipses con el eje más grande para aquella variable que tenga la desviación estándar más grande y el semieje menor. Pues para la que tenga la desviación estándar más corta, que al principio, ¿cuál era la que la tenía más grande? Creo que la no, temperatura, ¿verdad? Sí. Creo que sí. la temperatura la tenía más grande y la precipitación la tenía más corta. Entonces hubieran sido elipses horizontales. Y si lo llevo a tres variables, pues hubieran sido eh, elipsoides, huevitos, ¿no? Elipsoides. Y si lo llevo a sus 19 capas, pues hubieran sido hiper hiper, elipsoides, hiper, hiper, hiper elipsoides. Hiper el, el, elipsoides. Bueno, algo, algo no dependrán esas cosas, ¿no? Uh -huh. Ok, entonces, este simple ejemplo de domain nos permite revisar otros, ¿no? De, Con distancias. A partir de distancias define una similaridad. Ese es como el concepto que está detrás de este chip. Ok, ahí está el platillo. Yo nada más pasé lo que está, esto azul, que está en el espacio eh, ambiental, lo estoy pasando uh -huh. otra vez al espacio geográfico solamente porque ahí les gusta a ustedes se sienten un poco mejor, ¿no? Cuando ven, eh, pues, este, esta imagen les, les es mucho más familiar, sobre todo a los ecuatorianos, por supuesto, ¿no? Pero a los mexicanos les resultaría muy familiar dónde está la pení cada una de las penínsulas, etcétera, ¿no? Bueno, ahora vamos al siguiente este, al siguiente chef, ¿no? Vamos al, al, al, al gato. Este chef, digamos que tiene varias opciones para hacer su receta y yo le quité... Yo le quité, bueno, yo no porque le pedí creo que amado que lo hiciera, le dije, te van los o sea, datos. Yo nada más lo, lo regresé y lo puse a colores, como debería ser para que esto cuadrada. Eh, entonces, eh, tiene varias opciones este, este, este chef. Ahorita las vemos para que vean cuál es, qué le quité. Bueno, regreso otra vez a los ingredientes. Ahí están eh, mis puntos rojos eh, y cuadros. OK. Y empieza el chef Garpa. Y dice lo primero que hace el, el, el Chef Garpa. Dice, voy a inventarme de tus puntos rojos, 1250 rojos. Y yo sigo viendo los mismos. Pero la realidad lo que hace es un eh, muestreo, muestreo por reemplazo de lo rojo. Pues, ¿qué espero si tengo 200 rojos y le pido que me genere 1250? Porque además es bien cerrado el gato, hace 1250. No le pedo uno agarrar y decir, hazte nada más 200 o hazte nada más. 15. No, hace 1250 veces. ¿no? Así es el gato. Entonces, ¿qué espero que me dé, Pues un montón de repeticiones en cada uno de los rojos, ¿verdad? Tómense en cuenta que si yo estoy haciendo un muestreo de un paquete de 200 pelotas con reemplazo, un muestreo más grande que 200, pues va a tener un montón de repeticiones, ¿no? Entonces imagínense que ahí tengo un montón de repeticiones. Luego, ahora de lo gris, también hasta 1,200. 1,250, perdón, 1,250. Y eso les vamos a llamar, Perdónenme que les llame ausencias, ¿no? Porque pues, porque es bien difícil decir que no está allí el bicho, ¿no? A mí una de las cosas que más me preocupan de tomar puntos verdes al azar es que mire que se quita este verde de este rojo. O sea, ¿no? En el espacio climático están tan cerca que me resultaría hasta extraño que un rojo no pudiera estar al ladito, ¿no? Es pues como, este sí me gusta, pero si me voy al capuz uno ya no me gusta, ¿No? o más cerca que eso, ¿no? Más cerca que el campo sur. Bueno, pero así es. Se sacan 1250 eh, puntos verdes a partir de los grises y 1250, que también en los verdes pudieron haber salido repeticiones. Esperaría yo que hubiera menos, ¿no? Pero pudieron haber salido repeticiones y en los rojos seguro que hay un montón de repeticiones porque no tengo tantos datos. Ahora, si ustedes tienen un bicho, una hormiga, no, no, no sé cuál. Pero uno de esos bichos donde tienen montones y montones de datos georreferidos, más allá de los 1.250, pues a lo mejor van a tener menos repeticiones. ¿no? OK. Ya que hizo eso, el Chef Garp, ay, ya me estoy pasando. Uh -huh. Entonces, empieza a obtener reglas. No sé si miles o cientos. Creo que son cientos de reglas, alrededor de 500 o algo así. Hay un artículo previo en el que analiza las reglas y ve cuántas ya converge su algoritmo. Pero son muchas, eh, pueden pensar en 100. Hace 100 reglas, digamos rojas, y 100 reglas verdes. Y ahí es donde yo le pedía a Mao que no eligiera un tipo de regla, porque ya puede manejar tres tipos de reglas, o cuatro, no sé cuántos. Unas, que por la gente les llama reglas Bioclim, ¿por qué será? ¿No? Porque son rectangulitos, por eso les llama reglas Bioclim, ¿no? Entonces, unas que son reglas bioclip, otras que se llaman reglas atómicas, que son puntitos, y otras que les llama reglas logísticas, que la primera vez que hice esta plática yo las evité, ¿no? Le dije, no quiero ver las logísticas porque yo tenía mis razones matemáticas para no verlas, ¿no? Bueno, mi razón matemática es que tiene que ver con exponencial Y la exponencial la iba a ver en Maxent y, y también en la otra Y entonces ¿para qué les enseño lo mismo y lo mismo lo mismo tres veces? ¿no? Entonces por eso le dije Mejor evítame las logísticas Y solamente lo voy a ejecutar con reglas De tipo atómico, de tipo eh, bioclip ¿No? Rectangulitos. Pero si ustedes como usuarios Le palomena ahí, quiero todas O quiero nomás las logísticas eh, Después ya me dio la tarea el año pasado O este año creo, con Octavio De hacer las logísticas porque las vieran en carro ¿No? Pero, por, pero primero vamos a ver estas, que son las que no son logísticas. ¿no? Las que no son logísticas. Entonces, hágase usted 100 si reglas en rojas a partir de los puntos rojos. ¿Se acuerdan cuáles eran las reglas de Bioclip? No agarra todos los puntos. Agarraba un histograma. Bueno, aquí no agarra un histograma, sino agarra un muestreo al azar. ¿no? Y a partir del muestreo al azar de los rojos, genera el rectángulo que lo, que lo contiene, digamos. ¿no? Entonces, de esa manera... No me caben aquí todas, pero imagínense que tengo 500 rectángulos verdes y 500 rectángulos rojos. Ajá. Me encantaría que los rojo estuviera este, lo lleno de rojo y lo verde lleno de verde, pero pues no. Como pueden ver, las reglas rojas van a tener mucho rojo, pero también le van a caer verdes. Y las reglas, eh, bueno, en general, van a estar mezcladas, ¿no? Aunque esperara que no. Bueno, y ahora ya viene el asunto de por qué se llaman algoritmos genéticos. Todas esas reglas... Yo, las, yo digo que yo las meto en un costal, ¿no? Agarro en un costal y meto mis 500 rectángulos eh, rojos y mis 500 rectángulos verdes. Y ya que los metí en el costal, me voy a hacer un segundo costal, un segundo costal de reglas a partir de los que están en el primero, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? Y dice, voy a usar, la, voy a usar tres reglas pirateadas de los biólogos, ¿no? De la genética, pero son reglas programadas, o sea, eso... Algoritmos genéticos tienen que ver con un estilo de programar que tiene que ver con estas tres eh, uh -huh. cosas que ustedes usan en la genética, ¿no? Fueron la idea fue pirateada de ahí. Dice, si la regla tiene una eficiencia de tres, ah, entonces le toca calcular la eficiencia. No puse aquí la fórmula, pero eh, pueden ir al artículo y ahí está la fórmula de cómo se calcula la eficiencia de cada regla, ¿no? uh -huh. Entonces, cada cuadrito, ahorita se lo pueden imaginar como si tiene muchos rojos es muy eficiente. Muchos rojos y pocos verdes. Si un cuadro rojo tiene muchos rojos y pocos verdes, es muy eficiente. Así me, más o menos se lo pueden imaginar. ¿Ok? Entonces, si esta regla es muy eficiente, la voy a repetir en mi nuevo costal tres veces. Si tiene tres de eficiencia, la voy a repetir tres veces. ¿No? Eh, mutación al azar. Eh, bueno, cuando, como yo no me estoy hablando de dos variables y eso me lo hace más fácil, mutar al azar significa que una regla que era esta... Lo que hice que fue que mutara en la precipitación. Porque acuérdense que esta es la temperatura y esta es la precipitación, ¿no? Entonces, le dije, deja la temperatura como estás, ahí está, la dejó igual de ancha, y muéveme al azar la precipitación. Entonces, yo tengo rectángulos que tienen fija una de las dimensiones y la otra se achica o se agranda Esa es una mutación al azar. Entonces, me agarro una regla verde por aquí, la saco, la estiro, la me toca, ¿no? Me agarro a otra regla roja por aquí, la estiro acá, la meto por acá. Eso es lo que hago para seguir haciendo mi segundo conjunto de reglas, ¿no? Y por último, la recombinación genética. Me agarro a dos, a dos reglas verdes, una de mamá y otra de papá, para generar un hijo verde, ¿no? Y la manera en que me genero un hijo verde es, si esta es la mamá, ¿no? Y este es el papá, el papá llega hasta acá acá es el papá, entonces me tomo las temperaturas de la mamá y la precipitación del papá ¿Ven? o sea me hago un rectángulo nuevo con el ancho de uno y el largo del otro y eso es que estoy hablando de rectángulos imagínense si me meto los prismas no ya se empieza a complicar acá arriba en la cabecita ese asunto bueno, con este con estas eh, tres eh, formas de recombinar la información de este costal genero otro costal lleno de nuevos rectángulos ¿Sí? Ese nuevo costal digamos, se llama la población 2. Y en esa población 2, otra vez vuelvo a calcular la eficiencia de cada regla, ¿no? ¿Ay? Así. Obtengo, obtengo un segundo costal de reglas, le calculo bueno, ahí este está mi nuevo costal de reglas, ¿no? Los amarillos y los verdes. Y le calculo eh, la eficiencia a cada regla del costal 2. Y adivinen, ay, y adivinen qué hace después. A partir del costal 2, se genera el costal 3. Y como estas computadoras son retepoderosas, genero 100 costales. O sea, imagínense nada más, o muchos más, no sé, en algún momento tienen que detener al algoritmo. ¿No? En algún momento le tienen que, decir, si ya no generes más poblaciones de reglas, hazme 100 iteraciones, significa hazme 100 poblaciones de reglas. ¿No? de el artículo llama población, pero yo prefiero llamarle costal. Entonces, hazme 100 costales de reglas. ¿No? Y verdaderamente después de todo ese proceso, se han filtrado las reglas poco eficientes. Entonces, yo esperaré que después de haber repetido ese proceso muchas veces se queden las mejores reglas, ¿no? después de todo este proceso. Eh, y ya que tengo las mejores reglas, ahora sí, vean, este es el resultado que dio Gart tal cual. Yo nada más se lo puse a leer y le dije colorear. ¿no? ¿no? Ese es el resultado de Gart. Siempre y cuando no usen las logísticas, ¿no? Siempre y cuando usen las logísticas. Pues era de esperarse, porque va a estar combinando rectangulitos, ¿no? Entonces, va a ser como un parche de rectangulitos la salida de gato. Sí, no usan reglas logísticas. OK. Eh, okay. Y, bueno, nada más para que ustedes estén felices, ese, lo, otra vez lo paso al espacio. Ah, aquí quedaron puntos rojos afuera, vean. ¿Eh? Quedaron, ¿Quedaron puntos rojos afuera. No, porque así son las reglas, ¿no? dejan puntarlo de acuerdo. Ok. Eh, ahora, le, le hice el mismo, el mismo, exactamente el, el, el, los mismos datos, con la capa de bio 1 y bio 12 y ahora únicamente le dije, dame las reglas logísticas. Únicamente, ¿no? Y me genera esto, ustedes creen que es una línea, pero no. En realidad esta es una, una curva que al ratito la vamos a volver a encontrar, ¿no? Es una así, es una, una cosa tan abierta, ¿no? Pero este, pero es una curva, este umbral. Al ratito nos las vamos a encontrar, entonces se las voy a enseñar ratito porque jugando me encontré cuál era la regla de de la logística. Jugando. Bueno, si pasara yo nada más esa parte logística a para acá, ya me acuerdo que... Este, que lo, ah, no, es que la vamos a ver a ratito dónde está. ¿Cuál fue el límite de umbral de la logística? Pero me daría esa parte que ya es muy chiquitita, ¿no? en la parte más alta, y quedarían un montón de puntos fuera. Bueno, este nos vamos al maxel. Uy, Uy. el bien las dos sobre de explicarles. No sí creo que es más sencillito, porque tiene sus, sus uh -huh. bemoles, ¿no? Eh, no me voy a meter ahorita al principio de máxima entropía. El maxel lo que hace es que calcula una función de este tipo, que yo aquí les puse un ejemplito para que no se sientan extraños con esta nomenclatura, pero es la misma que está aquí abajo. ¿No? Ahora, es un, véanlo arriba, es un exponencial. Pues, yo nomás usé la, la temperatura y la precipitación, pero al MaxEn le pueden decir no, no solo la temperatura y la precipitación, también las cuadradas, ¿no? O sea, le pueden decir los fichus lineales y los fichus cuadráticos, ¿no? Uh -huh. Entonces, este es un ejemplo si hubiera usado únicamente los lineales y los cuadráticos. ¿Todo uh -huh. el mundo ya medio vio el MaxEn? O sea que sí me dio, saben de lo que hablo, ¿no? Ok, este sería un ejemplo inventado por mí, <ríe> ahorita, de lo que sería una función de Maxwell si yo nada más uso lineales y cuadráticos en dos variables: t, p, t cuadrado y p cuadrado. Híjoles, no les quiero decir lo que pasaría si le, si le palomean el, este, las bisagras y los umbrales, ¿no? Porque empieza a generar generarme montón de más, más eh, cómo le voy a llamar ítems <risa> este se me acaban las palabras en español es que no sé si llamarle variables son variables porque al final de cuentas eh, son sacadas de estas no eh, pero el artículo ese que me dijiste que leyera le llama parámetros no entonces hay gente que le llama parámetros no entonces aquí tengo cuatro parámetros no eh, la T, la P, la T cuadrada y la P cuadrada. Pero si le palomeas a los a los umbrales y a los, ¿quién sabe qué? Puede generar muchos parámetros. Ahora, ¿cuántos va a generar? Eso depende de varias cosas, de qué tanto le palomé, pero también de cuántos datos, con cuántos datos lo está nutriendo. Si lo nutrieron con 20 puntos del AVE o lo nutrieron con 500 puntos del AVE, ¿no? O sea, entre más puntos le dé, más umbrales va a sacar, ¿no? Más parámetros. Digo, más parámetros, perdón. Umbrales y, y, y, y bisagras, ¿no? O sea, de tipo, parámetros de tipo umbral y parámetros de tipo bisagra, que además vi con ustedes, ¿verdad? Ah, en el curso de SIG, ¿verdad? Sí. Les enseñé cómo se hacía una bisagra y un umbral en este curso para que medio entendieran de qué se trataba. Eh, pero para que tengan ustedes sentido un poquito, si ¿sí saben SIG más o menos la mayoría, ¿verdad? Si no, para que están en este curso, ¿no? <risa> este es una, un raster, ¿no? Este es otro raster. Este es un raster que pues, se meten al map calculator, al raster calculator o a la calculadora de bandas o como le quieran llamar y se lo elevan al cuadrado. No, la vio uno. Y este es otro raster que elevan al cuadrado. Bueno, solamente con estos cuatro, cada uno de ellos tiene... No, no le quiero llamar valor de importancia, pero de alguna manera tiene un peso que no es el mismo. Uh -huh. O sea, aquí esta temperatura tiene un peso de 0.5, porque yo se lo inventé, ¿no? Uh -huh. Pero estos valorcitos se los escupe el Maxen, ¿no? En un, en un archivo que se llama lambdas ¿no? Uh -huh. Les da uno por uno todos estos, que serían como los factores de peso de cada, vamos a llamarle uh -huh. parámetros, ¿no? Y el lío de tu artículo, más o menos porque me dio lo leí por encimita, ¿no? Es... Si tengo muchísimos parámetros, ¿no? Incluso el artículo calcula hasta 80 o 100 parámetros, ¿no? 100 cosas acá arriba en la exponencial, ¿no? 100 cosas allá arriba. ¿Verdaderamente tengo un buen modelo? O sea, el lío este de si lo hago por todos los puntos significa que es el mejor, ¿no? El lío de tener un modelo complejo, muy complejo, significa que tengo un buen modelo. ¿No? Y bueno, ahí ya se tiene que meter a leer un rato de cómo hacerle, cómo sería una buena decisión de no generar montonales de cosas acá arriba. A ver, esto mira: un parámetro es la BIO1, otro parámetro es la BIO12, otro es la BIO1 al cuadrado, otro es la BIO12 al cuadrado. Y si le pones más, ¿para qué te digo? ¿Eh? Es el número de elementos en una fórmula de un modelo con los coeficientes que está poniendo Rosario entonces tienes temperatura y precipitación pero hay un coeficiente que está afectando a esa temperatura pero esa combinación coeficiente variable es un parámetro okay. ¿Y ¿por qué les diría yo que me leve al cuadrado. O ah, no, no. Eso eso ya depende de tu sensibilidad con el con el bichito, es lo mismo que con la distancia de domain. ¿Por qué la de Gower y no la euclidiana o la de Majalanovis? Ahí sí ya te tienes que echar un montón de artículos para ver tu bichito con cuál le no, gust te refleja mi, mejor el resultado. Mi bichito es más en la temperatura del cuadrado. O sea... No. No es eso, ¿no? Porque el asunto aquí no es decidir si es más sensible a la temperatura al cuadrado. El, el problema de este curso se llamaba nicho, ¿no? Entonces, el lío de ahorita es que quieren encontrar el nicho. Yo estoy tratando de enseñárselos lo que le está pasando a los diferentes programas que ustedes usan, qué es lo que definen como nicho, qué es lo que calcularían como nicho de los programas, ¿no? Pero es cierto que si la temperatura fuera una variable de interés, pues debería entrar para empezar en cualquiera de las cajas que estés usando, ¿no? Pero, ¿cómo la va a usar el GAR? Ya viste que la va a usar bien diferente como lo va a usar Maxen. Maxen le va a dar un valor de peso. No quiero llamarle valor de importancia, pero por lo menos un valor de peso para, esta, eh, para este tipo de ecuaciones, ¿no? Y ahora, si esto, si esto crece en parámetros... O sea, si ustedes usan muchas variables y aparte les dicen, uso 8 o 19 de Bioclim, y aparte le dicen, quiero las lineales, quiero las cuadráticas, quiero las automáticamente todas, ¿no? Los umbrales, las quién sabe qué, todas, ¿no? Les genera aquí una enorme, un modelo muy complejo, un exponencial mega multivariada, ¿no? Hiper mega multivariada, y con unos índices en cada variable, retechicos, la verdad. ¿No? O sea, cada vez van a tener estos valores más chiquitos. No porque sumen uno, ¿no? Pero de alguna manera metes más variables y que se modifican los coeficientes de los otros modelos. Cualquiera que se haya puesto a hacer regresiones, un rato se va a dar cuenta de lo que pasa. ¿No? Eh. A ver, ¿en, ¿en qué momento está fallando el lambda? ¿Cómo determina? ¿Qué criterios usa para asignar el año? Entonces, entonces, vamos a otro curso porque hay un seminario al rato. ¿No? <risa> o sea, va, eh, en el curso de Octavio les explico cómo es el Maxen con más cuidadito. ¿no? Wow. Ahorita nada más les estoy... Mi, la idea de esta plática, evidentemente <risa> no es explicarles, darles una clase de Maxen. La idea de esta plática es enseñarles qué forma tienen las cosas que salen de estas cajas negras en un espacio ecológico, ambiental o bioclimático. Ese era el interés de la plática. ¿Hay alguna...? Me alguna pregunta análisis? si tú me tienes que dar clase a mí. ¿No? ¿Hay algún análisis de sensibilidad a, las, a los features que activas para Maxim? Pásale el artículo. Pásale el artículo. Hay dos artículos que hablan de eso. Uno es de Ellie uh -huh. y el otro es el de Warren, uh -huh. que, que han caído en mis manos. A lo mejor hay muchos más, ¿no? Uh -huh. Ya, es como comentario para. Ajá. A lo mejor anel, puedes, anel, anel. puedes confundir que tus parámetros son tus variables ambientales. Uh -huh. no o sea, A lo mejor puedes decir que tiene que ver a la temperatura al cuadrado. Una cosa son los parámetros de tu modelo, de estos parámetros que tienen otros valores, por eso puede ser combinaciones de parámetros, y otras son tus variables ambientales a las que quieres modelarte. Reales diferentes. Porque si sí, a lo mejor tú piensas... Sí, los parámetros son cosas derivadas sí, de los parámetros ambientales. si sí, tu modelo más sencillo sería una regresión logística, ¿no? Ah, más B a Peta, X. Nás tienes un parámetro que es en línea. Y si hicieron ayer el ejercicio, cuando hacían el ejercicio con el modelo lineal, les daba un cap O sea, tronaba, no decía nada. ¿no? Pero sería el más simple, una regresión logística. De tu bueno, ahorita, clase de cuidado periodo. porque ahorita vamos a ver la logística y se parecen, pero son menos. O sea, le parece por la exponencial, por eso no me quería meter al, al lío de la exponencial. Pero en el sentido de que los parámetros son eso, pueden ser sus, sus capas o derivados de ellas, ¿no? O derivados de ellas, que pueden ser derivados matemáticos, ¿no? Pero también pueden ser derivados categóricos o otro tipo de cosas, ¿no? Ahora. Como pueden ver, yo nomás hablé de la de arriba y nunca hablé de la de abajo, porque lo de abajo es la suma de todo lo de arriba. O sea, ya que, ya que tienen este raster y lo multiplican por 0.5, 5, este por este, este por este, y todos los que tengan, y luego ya la ESO tienen un super raster, sumen todos sus píxeles y eso pongan el número, pónganlo aquí abajo, ¿no? Entonces, al final de cuentas el término de abajo que la sumatoria de quién ¿sabe qué es? Un término de normalización, ¿ok? Por eso es que no lo pele porque realmente la funcionalidad está arriba. El de abajo es una constante, una constante fea, pero es una constante, ¿no? Ok, si uso yo solo eso, los. Eh, bueno, antes de ir a eso, nada más un detalle más. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si Maxen me entregara un umbral? entrega un montón de umbrales, ¿no? Pero vamos a suponer que le palomé a ¿no? los umbrales y entrega un valor de umbral que me diría: fíjate, temperaturas por arriba de los 12 grados, le voy a poner un punto 18. Y para temperaturas por arriba de los 22, le voy a poner un punto 0.5. Y para temperaturas por arriba de los 24.8, le voy a poner un coeficiente de punto 2. Cuando entrega umbrales, de alguna manera, ustedes le están metiendo ya no el mismo valor de peso para todas las temperaturas, que aquí ya se lo puso en punto cinco. Tampoco el mismo valor de peso para todas las cuadráticas, sino que ya les está diciendo, pues pesan más o menos las que están por arriba de 28 grados, que las que están por arriba de 12. ¿Ok? O sea, como que empiezan a definir como rangos de peso dentro de cada una de sus variables, cuando le palomé a umbrales y bisagras y cosas del Bueno, en mi caso le hice bien bobo, le dije, para que no me aventara a chorrumir parámetros, nada no más cuatro, por favor. Temperaturas, precipitaciones, lineales y cuadráticos, y ahí sí les garantizo que nada más había cuatro lambdas. ¿Y, ¿Y qué? ¡Ah! Es que el, ro el rollo de Maxen es cómo las va a calcular nuestros numeritos. O sea, lo que yo quería saber es cómo llega este punto 5, este punto 28, ¿no? Y entonces le dije, a ver, hazme 10 iteraciones y entrégamelo. Luego hazme 20 y entrégamelo. Luego hazme 30 y entrégamelo, ¿no? Entonces lo fui deteniendo para que me fuera diciendo cómo iban cambiando las lambdas. Eso lo quería. Bueno, no quería ver las lambdas. Lo que quería ver es el, cómo va cambiando en el espacio euclidiano a medida que le pongo más iteraciones, ¿no? Para que, para que lo vaya... Vaya afinando esos eh, factores de peso. Y entonces, aquí está, eh, cuando empieza, y acá le estoy usando lo que Maxen le llama la cruda, ¿no? Este, y eh, estoy usando una paleta de color que es la misma para los que siguen. Entonces, fíjense cómo empieza, cómo empieza a calcular las lambdas. Parece ser que a este dicho le importan mucho más las precipitaciones que las temperaturas. ¿Por qué? Porque yo aquí ya veo franjas en las precipitaciones, no veo franjas en las temperaturas, ¿no? Luego, ya, empieza, empieza a calcular ahora el lineal de las temperaturas. En este momento, ya calculó, ya está calculando, eh, bueno, tengo que necesitarme entonces mejor a la fórmula para, ay, para, me, para explicar. Estos, no crean que los va calculando así como todos y los prueba. Calcula uno, ve la del que tenga la, la mínima entropía relativa. Y luego dice, ¿cuál otro me conviene de mínima entropía relativa? Este. Y luego este. O sea, los va calculando por mínima entropía, ¿no? Entonces, primero calculó las precipitaciones. Luego ya va calculando precipitaciones y temperaturas lineales. Luego ya empieza con las cuadráticas, eh, la precipitación. Y por último, están ya las cuatro, ¿no? De las, de la, con la precipitación y la temperatura. Bueno. Eh, creo que aquí no les puse la figurita. No, ahora soy bien mala. De cómo se vería esto en tres dimensiones. Eh, ¿Sí saben ustedes que una normal es una exponencial a la menos x cuadrada? ¿Sí saben eso? Las exponenciales, si uno, la función exponencial, ¿no? Si uno la graficara en tercera dimensión, porque aquí ya necesito la tercera dimensión un poco, uno vería unos gorros, esto de aquí es una cosa que va subiendo, aquí tiene valores muy bajitos, ¿no? Y aquí tiene valores muy altos, según lo, lo que observo allá, ¿no? Los valores más bajos son en amarillo, los valores más altos son en café. Eh, Llamemos de probabilidad cruda, ¿no? Pero observen que si aquí tuviera palitos pequeñitos y aquí palitos muy grandes, tendría una superficie que va saliendo del, del pizarrón más hacia arriba, ¿no? Ok, ¿Qué pasaría si esa superficie hago un plano y la corto? En este caso sería un plano paralelo a esta cosa, así, ¿no? y la corto. Eso uh -huh. es lo que me va a definir al nicho. ¿Qué forma tendría? Bueno, pues matemáticamente no es tan difícil.